Ah, sí, ah, cuando él venga, viene tocando música desde aquí. no, yo, tengo, sí. yo No, no. no. creo ah, es ah. que se va a qué tú estás tocando Ah, mamá. cambia de color, da un poco de la ¡Ya, párate! No, sé y, la parate, la Ay, no este se llevan a estar parada. llevando las cosas.